¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas A un nuevo video de Watch Con mi nuevo Texture Pack Y este es un Texture Pack Que estáis estrenando apenas hoy Espero que les guste Y saben algo Por, por ser Hoy este maravilloso maravilloso y party voy a cambiar el texto pack que siempre usamos siempre y pues hoy no me encuentro solo saluda soy hola pues Buenas Ya es un gran amigo y hoy estaba libre no por un eh. rato bien así que pues, Vamos acá. No, no, no, no le sé mucho el... al Edward, pero me defiendo. ¿eh? Vale. Eh, como ven, el texture pad está bastante bien. Eh. No sé cuánto dure esta partida. Espero que dure lo suficiente. Ay, Tea Party. Pues como ven, estamos en el mapa de Tea Party. Es mi mapa favorito por porque no lo sabía. Eh, ¿Por qué es mi mapa favorito? sencillo amigo eh, pss, realmente. este mapa lo jugué mucho tiempo cuando yo como hace dos años lo jugué vaya eh, yo sé eh, ah, vale. volví volví volví <risa> vale, vale, vale, vale me, vale, estoy, vale. me, me aumentando la sensibilidad del bueno, yo digo con esto voy al centro pero en franco ¿Me puedes cubrir el juego, sí, sí. por favor? Eh sí, sí, yo lo curo. Vale, es que yo quiero ir al medio para pillar. A ver. Vamos por aquí. Creo que voy a ser el primero de mi equipo en ir. Vale. Por ahí hay uno, No me la juego, la me voy. Voy pillando ahorita. ¿Pero qué lo amigo que yo? Yo paso de ti Que si tú no repelas, yo no te pego. Déjame. Te dejo. Te dejo. Yo te dejo si tú me dejas. Yo no sé por qué te que... Te... Ostras, Pedrillo. Eh, eh, esto va a ser una pregunta muy tonta. ¿Qué vas a huevo? Está arriba. Y realmente no me para de seguir el tío, no me para de seguir. No, no es pregunta tonta, el huevo está arriba. Al es que principio eh, yo tampoco sabías es que no, que o sea, no se ve. Ay, Ay por. No te digas, por favor. O sea, amigo. uy, ¿por qué tiene que venir este güey todo el rato por mí? ¿Sabes qué? Yo me... Yo sé ¿Puedes venir? Dime. Eh, voy, voy, eh, ¿en dónde...? No, no, ya nada, ya sé vale. Terminé de cubrir el huevo, lo cubrí lo mejor Eso es Eh. Solo, un favor, ¿me puedes traer bloques? Porque ya nada más tengo 38 y no me paran de seguir unos tíos En el centro En el centro, ándale Yo me voy a llevar todos los diamantes posibles. Es que de verdad no entiendo por qué estos tíos no me paran de seguir. Literalmente no les he hecho nada. He comido comida, listo, ahora sí ya, voy. Esto. No, literalmente vente porque me paran de seguir. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso, tío. Con permiso. ¿Cuánto es lo que necesitas? Eh. No sé, pero vente mejor, vente, sí, vente, sí, a sí, sí. vente a pelear, vente a pelear, al centro. Estoy dentro ya. ¿Pero en qué parte estás? Es nuestra isla, por favor, oh, vente. Dale, dale, dale. No, vámonos, vámonos, vámonos. Uno, vamos, no, vámonos, vámonos, Uy, me mata, me mata. Mm, te mata. Mm. Va full diamante. Sí, loco, está... va full diamante. Ya. Eh... ¿Qué pasa? Lo convirtió a la rip ¿verdad? me mató de tres ¿es no sé. me mató de tres hits ¿Al rip huevo más combo que voy, voy, voy para allá ¿eh? r pero rápido que... Te... a ver este tío no me para de seguir sí, ahí. llegué arriba ya estoy llegando al centro gracias Okay, eh, hay un naranja. Eh, bueno, ah, no, hay Rosa. Sí, Rosa. ¿Me puedes dar Locus, please? Solo tengo dos. Eh, bueno. Gracias. Bueno, los, los tengo que hacer. Estar... ¿Está bien? ¿Quieres más? Ah, sí, está bien. Vamos. Vete. A ver, chicos. Que no les he comentado mucho sobre Tipar. Estoy digo... Equípate con 32 diamantes, ¿qué? Pues eh, que formiera. Pero, mira, lo que te recomiendo es que te quedes en esta zona, porque esta zona los generadores están chetados. Pero en plan chetados, chetados. Yo, yo, yo Oye, te juro mientras estoy verde. Ya sé, vámonos, vamos, vamos, vamos. Rompe el puente, rompe el puente. Rompe el puente. Eh, eh, qué, ¿Qué puente? El nuestro. Ay, güey. güey. Es que Rompel con... Cuento, no, no, desde... no traje pico, está hecho con... Toma. Pero... O sea, rómpelo pero desde acá. Desde acá. Corre, corre, Yo corre. Yo con un stack de diamantes. ¿No? no manches. Tranqui, tranqui, tranqui. No, espérate, que lo... nos están... Nos están haciendo puente. ¿Nos viene? Yo creo que sí. Me, ca eh, me caí sin querer, pero... Ah, tranqui, tranqui Espérate que voy a activar Ah, no, que ya está activada Listo, ya rompí, ya rompí el puente Ay, Que ya está activada la máquina, no me di cuenta pues ya... Tengo 6 diamantes los, los... eh... con... Pues... Se puede mejorar el generador, ¿no? Ya, lo mejoré al máximo el de diamante Voy a. Eh, ¿Dónde estás? Aquí, con un compañero rosa, pero no me las puedo porque mira lo que llevo de diamante. No, ya tengo pico de diamante. Ah, bueno es qué es lo que va a hacer? ¿Tú? ¿Qué? Tú distraías compañero. Ya se fue. ¿Dónde está la máquina de oro Vamos a activar eh, ¿Ya rompiste todo el puente? Sí. Creo que casi todo. No, ah, todo, todo, todo. Todo el puente. Todo, todo. No, rompió una... Un, rompió una... Lo rompo. Es que mejor que lo rompe el amigo Es que me metí... tiene yo no me sé las estrategias de... A ver, ¿por qué te digo que no rompas? Porque... mira ¿sabes qué? Mejor... Comienza a te equipar. Ya, ya lo rompí todo, eh. Comienza a te equipar mejor. Porque esto va a ser una guerra, voy a ver con el huevo. Lo voy a ir a proteger. A ver que el huevo ya tiene obsidian. Nada más hay que decir. Que yo un ver campeón de los diamantes. Creo que nos. 150. Bueno. Oh, Perdí todos mis logros. Por cambiarme el nombre. No, ¿a poco se puede? Pierden todos. Pero es que antes los tenían, o sea, no tiene sentido. Pues yo tenía todos los logros. No, no, no sea, no tiene ningún no no tiene ningún sentido perderlos. Yo voy full y ya tengo Spitee de diamante. Sí, ya vale. puedo Yo ya casi voy full diamante. Lo de Mayer, no lo de ¿Seguro? Ah, perdón, bueno, lo de Mayer, no lo de... ¿Sabes qué es lo que me voy a comprar? Harto retroceso. Sí. Porque lo vamos a necesitar si así sí. solo cuatro compañero, solo cuatro. Okay, ya solo 32 diamantes. Y literalmente ya voy full diamante. 32 diamantes más. Y voy full diamante. Ya tengo comida. Eh, bueno, ahora qué toca, toca romper huevos. A ver, vamos pero solo deja consigo un pico mejor y manzanas. Sí, yo también necesito un pico mejor. A ver, tengo yo tengo un pico de, de, Ay, de diamante eficiencia pero yo yo yo, yo no... Tengo uno de piedra. Eh, si estoy... Conociéndolos, yo sé que sí o sí. conociéndolos, yo sé que sí es. cuesta así. el eficiencia 2? El eficiencia 2 Cuesta. Se supone que cuesta oro. Eficiencia ah. 2 de diamante. Bueno, <risa> es que estamos en overpower. Yo farmeando los diamantes como A ver, necesito 40 para el tipo. El tipo 8. Bueno, me compré uno. O sea, eh, me sobraron diamantes de los dos. A ver. Solo dos. Eso es todo. Gracias. Y de hecho, así me puedo comprar un tipo. O sea, no el mejor, pero. O me compro el casco. No, La mejor. El y en, y en Los morados nos hicieron el puente. Ah, oh, bueno, pudieron. Pues sí. Morado ya no existe. No, ese no es el morado, ese es el azul. Ah, ok, ok. Soy Daltonic. No, tranqui, es que sí se confunde. Se confunde muchísimo esa terra. Oye, ¿por qué no vamos por los estos... estos amigos? Esa... Bueno, me acabo de dar cuenta de que. A ver, ya, yo te sigo, yo. ¿Por qué Soy no vamos que... por los amiguitos estos? Ah, vale, que cuesta tres. Entiendo. Yo no me la quiero. No, ¿sabes qué? Olvídalo. Ya se van a equipar. Me mejor, equipate tú. Tengo 40 diamantes. Yo voy a agarrar un poco más. Ya cosas de diamantes. Toma esto. Toma esto. No, no espera, oye. No, no es mucho, pero me envuelvo. Oye, gracias, nuestro gracias. Pongi nos está ayudando. Sí, sí, Igual, me puse a grabar la, la, la, la, ya... Se te trabó. Eh, bueno, eh... ...igual voy a iniciar a grabar... ...algunas... Bueno. Eh, ya, ya tengo para mi primera pieza de diamante. Eso es todo. ¿Este pico de diamantes te sirve? No, ya tengo una eficiencia 4. Igual, igual me lo quedo por si. Sí. No tengo lo eficiencia 6. Así que ahí quizás Vale. Voy a ir al centro. Ok, ok. Total, ya voy, pues, ya En un momento voy. ¿Dónde? ¿Vale? En un momento voy, en un Sí, tranqui, tranqui. Yo voy a traer diamantes, 183. pero el plan para farmear. Y tener bastantes. Ok, ok. Creo que nadie está por esta zona. Es bueno. Sí, ya tengo suficiente ya. Nada más era por una mejor espada igual mucha... Sabes que ahorita no tengo muchas ganas de pelear. ¿Por qué? Porque hoy fue un diamante. El diamante es muy difícil. Eh... Bueno, igual queda. Bueno, todavía quedan dos equipos con ¿Un huevo. Todavía quedan. Sí, los ¿Tres de tres con... Eh... con huevo. Nosotros, los amarillos y los azules. Pero en plan, el escudo. Uy, tiró el diamante. Bueno, ya no hay equipo Ahí, oro. Vale. vale. Cada vez quedan menos. Creo que el compi debería ya de equiparse de diamante. El compi debería de, de Uy, guay. Vete a la idea. Vete. El tipo no. Tranqui, tranqui, tranqui. Creo que puedo pelearle. No, vete. Vete, por Tengo favor. la mejor. Se fue, se diría. fue el, el pibe Ah, pero va full hierro este... no. Que se vaya, que se, se vaya ¿Dónde estás tú? En el centro Voy por pero... ahí, voy contigo ¿verdad? Voy a perdonarla el... Aunque no se haya rota Ese el... Tengo con filo, Está bien Ah, mira Espérate Que voy a amar. No vayas, no vayas esa lo que te digo. Tengo dos stacks de diamantes. Me, me vine, me vine. Me tiro, me tiro, me. Tiro. ¿Cómo que te tiro? Estoy, estoy, vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Sí. Ay, no. Vete, vete, vete. No, se ah. es que me Lo Eh. Lo intenté lo, evitar, lo, lo, lo, pero. Me saltó y me. Bro, me tengo mm. que ir, eh. Sí, Fue un ¿no? gusto volver a jugar contigo Si algún día se rep estaría bien Bueno ¿Bro? Mate eh, me tengo que ir sí. Igual, eh, si algún día, bueno, me gustó jugar contigo A ver, vamos a ver qué ponen todo este. No pasa nada, man. No nada, Vamos. No sé cómo hacerlo. Oye, loco. Oye. Oye. Oye. Psst. ¡Pas! Está ahí lo que es. Toma, déjenlo. Necesitamos coger. Los diamantes en exceso. Pero en exceso. Uh -huh. En exceso. Pero en exceso. Razones no vamos eso lo quedo yo, chicos. Sean lo que es, no, nunca puedo, no, no, nunca, nunca voy a perder. Yo soy bueno, capaz soy es distinto. Y capaz, ahí ¿Y sí si se gana. Pero lo que voy a hacer, no voy a ir a una isla en solitario donde no haya nadie, me voy a equipar con lo que tengo. De no querer nadie para que me quite. Ese es en plan. En plan ...que lo chido. Este es el escudo. Este es el Mejor me voy a morado. De hecho, es que en el morado no llevo a ver. Que me pueden tirar, fácilmente Me la voy a... No, no me la juego, no hay punto. No la juego, no hay puente No hay No me la voy a jugar, no hay problema. A ver Vamos por este según un equipo que aún no que existe. No se esconde. Tranquilo, Muy No. Oye. Oye. No puede ser nada. Desde ahí va. No, sabes que mejor si me voy. Porque yo sé que estos sí me pueden matar. Yo sé que estos sí me pueden matar. Vamos a hacer llamando. Vete, vete, vete, vete. Vamos. Pero bueno, no... O sea, no las creo Pero... Oye, nada mal. No estuvo mal. Bien estuvo mal, aparte. No voy a guardar este pico, porque es lo cosa. Me compro esto. Me compro manzanas de noche, Me compro... Ahora Más flechas. Y comida. Que Dios que me va a hacer padre. Ahora mi... Lo que quiero... Conseguirme la espada de diamante, eh, se le hace mucho. A ver, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Vamos a ver. hay ver si hay se llora. Activo y seguimos sesenta Luego la espada, la espada legendaria. próximamente nuevo video jugando en Games que no A ver Vamos a coger comida y bloques es lo que necesitamos y bloques y luego partir Cosa Yo me pongo esa cosa Voy a checar Por cualquier cosa de la vida y esto no parece la de los... de aquí. No, esto no es... de los... de los cian Pero no, al parecer no. A ver como ven... quedan tres de ese equipo. me no la puedo. Yo pere, yo pere. No sé por qué, pero ese tío como que entra uh, O no, tal vez No sé si estoy esperando Mapa, me acaba de tocar Mundo mapa Ahora sí Tengo la cantidad de machanas Si sí se puede, si sí se puede sabes quiero otra manera de repuesto Ok Oye, Para comprar ...las Y, ¿por qué no? Yo creo que aquí voy a hacer... Un pequeñito corte, para equiparme bien todo. Después pues, le seguimos. ¿vale? Ya nos hemos equipado lo mejor lo mejor posible. Como ven, ya tengo esta espada. Esta me la voy a equipar. Y es que ya no sé en qué gastarlo. Y si es el problema, ya no sé en qué gastarlo. Mira, a ver, ya vamos a quitando pintando manzanas de noche. Yo voy a... Ir. Vamos a hablar Por cualquier cosa Yo me pongo aquí un alerbe Porque yo así lo... Yo me pongo un alerbe Porque siento que voy a venir uno Y me voy a tirar Así yo veo que es hora de ir al centro y, ¿Qué dicen ustedes? Me la puedo pelear Y destruir algo los machetados. O no. Es que sinceramente yo no sé. Vamos con un poquito por aquí. Y a ver, vamos de lo mejor. Con esta no. Sí, me voy a ver muy rato me voy a ver muy rato si es que les peleo vente para acá Para que no me quita vida, ahí tengo armadura de repuesto. Accedente para acá, deja de correr. Por acá. Por acá, Esto. Ahí está. Entonces seguimos. Y. Me voy bien. Yo digo. Yo digo que yo voy a ir por el huevo de estos. Antes de que los rompan. No sabes es el anglo, que es el anglo, es el anglo, a ver que, oye, tranquilo, que tengo dar, que dar esto, Que me relaje, que me relaja Que me relaja. Que me Que me que, que, que, que bonito. Todos ahí, Vamos a ver Hola María Me que no les doy. no puede Así que nada, Me no diga no. Y pues nada. Hasta otro video, chicos chicas. Oh, oh.